Se escucha la guitarra, el 3. El ritmo se adueña del escenario y poco a poco se va colando en el cuerpo del público que termina bailando al ritmo del Certeto de Santiago. Sí, pero también de Cuba, de esta tierra es que lleva música en las venas. Entré en el Certeto en el 1995, casi 96. Eh, soy casi de los fundadores Pienso que a medida que pasa el tiempo, a medida que la tecnología se va desarrollando, uno tiene que ir a, a la par de la tecnología y del tiempo, porque si no nos quedamos atrás, siempre defendiendo el son, que es la, la vida, la, la vida a nosotros. Yo creo que no lo diferencia nada. Yo pienso que el disco lo que tiene es que hay temas, por ejemplo, en este disco, este disco más reciente, que hay temas que son temas que no se tocaban, que, que son temas de discos viejos, temas que no se escuchaban y están otra vez. Pero es lo mismo, el 70 siempre va a ser lo mismo, la defensa a ultranza del son cubano acreedor de dos premios Grammy Latinos en 2015 por El CD No quiero llanto, Tributo a los compadres, en 2018 por la producción discográfica, Amiqué, Tributo a los clásicos cubanos. El Septeto Santiaguero es en la actualidad uno de los exponentes más importantes de la música tradicional cubana. El Septeto Santiaguero surge como continuidad de un conjunto que se llamó Melodías de ayer. ...y surgimos en el año 1995, es decir, en, ese, en esa fecha, el 2 de, de febrero... ...es cuando oficialmente se nos acepta eh, re, eh, transformar o cambiar... ...el nombre de, de, de esa agrupación y llevarla al formato de septeto... ...y gracias a, ese, a esa herencia que tenemos del conjunto Melodías de Ayer... ...es que nosotros hemos sido fieles a esa sonoridad... Y hemos tratado de defender siempre la sonoridad de, de conjunto. Siendo un septeto, intentamos sonar como si fuese un conjunto. Tratamos todo de, de aportar nuestro granito nuestro de arena. Eh, no sé, quizás un poco lo efusivo que soy en el escenario, la manera de la prohibición en, en el escenario. Quizás un poco la, la sonoridad. Vamos a empezar por ahí. Pero no buscamos la manera de. De, de no parecernos a nadie sino que tratamos de hacer el show desde Santiago de Cuba desde, muy adentro de las raíces buscando siempre el, lo que es el, las raíces, lo autóctono y llevarlo a estos tiempos con nuevas sonoridades y con una, con una frescura en, en las interpretaciones y en las interpretaciones te, te, te, te lo voy a, a simplificar constancia, trabajo eh, dedicación empeño, mucha entrega eh, sin eso creo que no, que no gozáramos de nada. Es muy difícil pero a la vez muy reconfortante porque estar en Santiago te da la posibilidad de tener un jurado muy exigente. El público de Santiago es muy conocedor de su música, eh, Santiago es la cuna del sol, la cuna del bolero, eh, la cuna de muchas cosas más, de muchos géneros y el público santiaguero es un público eh, muy desprendido, un público que te dice las cosas sin, sin darle muchas vueltas, sin hipocresía, te habla claro, te dice no me gusta esto, me gusta esto que sonaba mejor, el grupo suena de tal manera, entonces todo eso se une, es difícil eh, mantenerse desde Santiago, viviendo en Santiago, haciendo música en Santiago para tener una repercusión nacional e internacional, pero te empuja esa energía, esa fuerza que de la que uno se alimenta en Santiago. Nosotros somos un, un septeto eh, que hemos tratado de, de tener una proyección musical diferente es decir, una proyección, una, una manera de tratar la música que incluso en los inicios de, de nuestra carrera como septeto eh, algunos nos decían eh, algunos críticos quizás de allá de, de Santiago decían no, pero eso suena un poco a la salsa ¿no? y nosotros lo que quisimos fue acercarnos a la música popular bailable, a la música un poquito más contemporánea y no repetir exactamente lo que habíamos escuchado eh, en las versiones de los septetos eh, originales entonces eso eh, de alguna manera nos ha hecho crecer también porque nosotros nos separamos de la mayoría de los septentos por esa forma de, de hacer la música diferente, por hacer la música quizás más bailable, quizás algunos temas con un aire más rápido, eh, quizás por no ser tan eh, respetuosos a ultranza de lo que es la música tradicional, sino partir de esa raíz, de las esencias, pero siempre darle su, su, su, su tratamiento un poco más contemporáneo. Hay, hay algo importante y es que nosotros tratamos de hacer fusión con otros, con otros géneros, primero con géneros que no son quizás tradicionales o no están contemplados dentro de la música tradicional. Pero eh, también hacemos fusiones con, con música urbana y demás. No es nuestro fuerte, pero tenemos algunas pinceladas que hacen que, que el grupo también tenga un mayor reconocimiento entre la juventud y demás. La música tradicional, los géneros eh, autóctonos de Cuba... Eh, son la base eh, de la que nosotros tenemos que, que partir y la que tenemos que defender siempre. Es decir, cualquier versión, cualquier, eh, cualquier otra cosa que vayamos a hacer siempre tiene que ser partiendo de ahí. Es decir, el, el estudiar a los clásicos, aprender cómo lo hicieron ellos, defender eso y después que tengamos claro cómo lo hacían ellos, cómo lo defendieron, cómo lo crearon, cómo lo pensaron, cómo eso triunfó a partir de ahí, entonces pensar en incorporarle otras cosas, pero ya musicalmente hablando, partiendo de ese de ese tronco, de esa raíz, de esa esencia que es la música tradicional, el son, el bolero, la guaracha, el changüí, como decía anteriormente, todos estos géneros que son como la madre ¿no? de todas de todas esas ramas o el, o es el tronco de todas esas ramas que vienen después. Nosotros trabajamos en equipo, trabajamos como grupo, es decir, todas las producciones discográfica, los montajes de los temas y demás, son colegiados en el, en el colectivo. No es, eh, no tenemos un arreglista que viene y trae el tema allá de arriba abajo, esto hay que tocarlo así y se acabó. No, nosotros proponemos temas eh, y lo analizamos entre todos y siempre pensamos en ponerle la mayor cantidad de elementos bailables y demás, ponerle algunos coritos más contemporáneos y todo eso, y después llegar a una conclusión y a un consenso de cuáles son, de todos esos temas, cuáles son los que, con los que nos vamos a quedar definitivamente en el repertorio y también en los discos. El éxito de, del Septeto santiaguero radica en la seriedad, sobre todo en la disciplina, eh, con lo que hace, por, con, de cómo hacemos lo, la, la música y el estudio, es decir, respetar a aquellos que nos legaron un, una música maravillosa, es decir, es estudiar eso, aprender cómo se hizo eso, respetar eso y después. Eh, mucho ensayo, mucho ensayo, mucho, escuchar mucha música de esa que hacemos nosotros y de otra música también. Escuchar mucho, mucha música y ser cada vez más exigente con lo, con lo que uno está haciendo. Es decir, ser más exigente, tratar de buscar, eh, sabiendo de antemano que no existe la perfección, pero tratar de buscar siempre la, la perfección para, para que eso. Eh, tenga un resultado y, y tenga una sonoridad y una característica diferente al que lo hace de, de una manera fácil o repetitiva. Nosotros siempre tratamos de, de que en cada detalle, en cada cosa que vayamos a hacer, lo hagamos lo mejor posible. Ahí es donde está yo creo la, la diferencia. Bueno, ahora tenemos este nuevo disco que lo principal va a ser ahora promocionar el disco, es decir, que el disco tenga su recorrido, tenga su funcionamiento tenga que la gente lo conozca que se aprendan los temas, que hagamos audiovisuales para que la gente disfrute la música también con los con los videos y bueno, a ver hasta dónde llega este, este disco y después de eso, por supuesto, preparar el, el, disco, el disco siguiente hacer muchos conciertos, porque el objetivo fundamental del disco es que la gente vaya a los conciertos, igual cuando se hace un ...que la gente te conozca... ...que te admire ahí en una pantalla... ...pero que sea capaz de ir al lugar donde uno toca normalmente. ...desde el punto de vista eh, académico... El, el, el, el, ...el Grammy Latino o el Grammy en sentido general es el mayor premio de la música en el, en el mundo, el, el Grammy, que es el Grammy anglosajón, y en y una, y un apéndice de este que es el, el, el Grammy Latino, en el caso de nosotros que por lo general aspiramos al latino, porque el Grammy americano es mucho más abarcador. Pero el, yo creo que el mayor reconocimiento que uno vive y siente en directo es el reconocimiento del público. Es decir, ya cuando dices bueno, me, me recono tu reconocimiento por este premio, este premio, esos son premios casi de artistas, ¿no? De músicos que tú dices bueno este, el trabajo está bien hecho me están reconociendo como como que el disco está bueno pero el mayor, pero si después vas a tocar y no tienes esa comunicación con el público, esa alegría que te da la gente cuando te aplaude, cuando te pide una canción, el saludo en la calle, el reconocimiento, ese, es, es, es, es, porque aquello es de un momento. Y dice, bueno, es un trofeo que tengo, pero el día, el día a día con el público, yo creo que es eh, muy reconfortante. Con Fernando De Guarda en las agendas del sector Santiaguero han hecho historia y se han colado en la preferencia del público cubano. Porque ha sido premisa desde su fundación en 1900 95 Defender la identidad sonora de la mayor de las Antillas El sexteto Santaguero es, sin lugar a dudas, un sello de música, cultura y cubanía El respeto mismo que le damos nosotros al público Y el, el cariño que el público nos da a nosotros Es una cosa así, es recíproco. Como lo mismo lo dice la palabra, familia Es lo que es el septeto, una familia Fabuloso, un septeto fabuloso Sacrificio Baila, baila, no se gusta que te gano.